Un hombre falleció este fin de semana en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Duarte, en dirección este-oeste, próximo a la factoría Montilla, el limoncito del municipio de Fantino. Se trata del nombrado Francis Montaño Ulloa, de 38 años, quien perdió el control de la motocicleta y se deslizó. El cadáver fue enviado a la morgue del hospital público de esa ciudad y luego entregado a sus familiares por las autoridades correspondientes. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco